Hola, gracias por visitarnos. Quiero compartir contigo algo. En Regenera no dejamos de movernos. Somos como el agua de la noria murciana, que no dejamos de soñar. Buscamos la coherencia en nuestra vida, sentir que las piezas del puzzle encajan. Hemos abierto la conciencia, sí, pero no es suficiente. Queremos aprender mucho más. Queremos aprender a consumir responsablemente. Para ello, en Regenera hemos creado una plataforma que está dedicada exclusivamente a todo lo concerniente al consumo responsable. Queremos que se convierta en un punto de encuentro para todas aquellas personas que tenemos la inquietud real de, de querer acudir, eh, saber dónde, saber cómo, saber qué consumir con responsabilidad social y ecológica. Por tanto, si tú buscas la coherencia en tu vida como nosotros, si quieres cambiar este mundo, si quieres consumir responsablemente, muévete como el agua de la noria y practica el consumo responsable. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Te esperamos. En Regenera conciencia, cabemos todos. Gracias.